Decime, Jerry, ¿caminamos como autos destartalados? ¿Qué pensás? Deténgase a pensar por un momento. Mire los autos en la calle. Te va a ver autos que andan muy derechitos y otros que andan... ¿Cómo andamos nosotros? ¿Le hacemos el correcto mantenimiento al cuerpo? ¿Caminamos como autos destartalados? De la misma forma que vemos los vehículos, también podemos ver las personas. Vamos a ver una persona caminando derechita, correctamente, dando el paso como corresponde, y otra que va caminando un poco más torcido. Bueno, de hecho, si no le hacemos el mantenimiento al cuerpo humano, igual como a un vehículo, porque en el fondo el cuerpo humano es nuestro vehículo, es nuestro vehículo porque nos lleva desde el punto A al punto B, y además es nuestra casa porque vivimos en él. Y como casa y como vehículo necesitan el mantenimiento apropiado. Parte del mantenimiento radica en mantener el correcto tono muscular. Los músculos son esos tornillos que van uniendo una parte con la otra. Si los músculos están flojos, que con el tiempo, la falta de uso, la falta de entrenamiento los perdemos, las superficies articulares empiezan a aflojarse, como en cualquier vehículo, y empiezan a desgastarse más rápido. Es un proceso en el que no nos damos cuenta pasa el tiempo, las ocupaciones, la vida, no le prestamos atención y cuando nos dimos cuenta estamos con dolores, lesiones, problemas en las articulaciones, entonces es importante darle al cuerpo el mantenimiento adecuado. En mi canal de youtube, en la lista de reproducción, tengo videos sobre alineación, que sería muy importante que los aprender a caminar alineadamente, cómo hay que dar el paso correctamente, qué trabajar, como esto es un videito cortito, simplemente les voy a poner la descripción para que ustedes puedan ir al canal y buscar esos videos. En el cuerpo humano, esos tornillitos que se aflojan producen lesiones con el tiempo, producen que las articulaciones se desgasten y empiecen a causar patologías, hernias de disco, problemas del ciático, entre otras. Hay que tratar de entender un poco la biomecánica, que es lo que estudiamos los kinesiólogos. Biomecánica, análisis de movimiento, anatomía funcional. Esas son materias que tenemos en la universidad. Estudiamos el movimiento y la palabra kinesiología significa estudio del movimiento. Por eso es importante, como decía mi padre, agarrar los libros. Y es muy importante, para poder trabajar la alineación y darle el mantenimiento apropiado al cuerpo humano, yo creé la técnica Body Rodfit. Técnica de liberación articular funcional. Rodfit para los íntimos. Esta técnica se basa en principios de darle a la articulación el movimiento apropiado en forma simple, sencilla e incorporar esos movimientos en las actividades de la vida diaria. Te recomiendo. Aprenda la técnica Body Rodfit. Me lo va a agradecer en el futuro.